Hola gente, YouTube, aquí yo también en este nuevo video, estamos aquí jugando Genshin Impact Bueno, ahí está la hermosa ¿Es mi bárbara Mira, no me hable así No me hable así, que, que me pongo sensible <risa> Bueno, les vengo a decir que Hoy vamos a seguir avanzando Avancé un poquito hacia el área que, saben que en el capítulo anterior Katherine nos mandó A ir... Mmm, a Ira. <ríe> lo siento Lo siento, lo siento Nos mandó a Ira a entregarle a la otra Katherine Que de verdad me, se me hace raro Que hayan dos Catering. Nos mandó a entregarle a la otra Katherine una carta Entonces yo voy en camino, pero En el camino se me presentaron estas cosas Que son Misiones secundarias Que las voy a aprovechar al máximo Porque esto es experiencia amigos Es mucha experiencia Y voy a estar haciéndolas Así que vamos a ver Ah, bueno, que lo que mi pana. Con... Ya va, que no le pego la agüita. Con este personaje es ideal enfrentarse a estos enemigos. Porque ellos tienen un escudo de fuego y el fuego es débil contra el agua. si easy peasy. Easy peasy, ahora vamos y lo enfrentamos con electricidad. Y listo, queda, queda. Quedaste, quedaste, mi pana. Cofre valioso, Uf. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey ya va, ya va, ya va, what ¿Y quién eres tú? Es nuevo, abajo me lo dice Es nuevo, es nuevo, es nuevo What Me dio unas cosas A ver, vamos a leer su wea Una cría de dragarto Pequeña y muy ágil Cuando un personaje desvía sus ataques con un escudo El dragarto quedará paralizado Debido al rebote Ok Muy bien Leer toda esa información es buena por las protogemas que te da, pues. Bueno, el dragarto no es que sea muy, muy, muy fuerte. Estoy viendo que sí le puedo. Esas cositas que me da, ¿qué es eso? A ver, dale, dragarto. Pensé que ibas a ser un poco más difícil. Con agua te vaporizo y, quedas, y quedaste. A ver, no utilizaba Shayin. Shayin pega durísimo. Va, espérate. espérate, espérate Te quemo, te quemo Listo, quedaste mi pana Quedaste El Fragmento de hueso frágil Todas esas cosas son necesarias Porque, o sea, yo decía ¿Para qué recoger tantas cosas? Pero me acordé que en Silver de The Wild pasaba algo que era que después te pedían para ingredientes de cosas y, y para subir de también y unas cosas así raras Que aquí funcionan prácticamente igual Y la verdad, discúlpeme mi joyo si lo comparo Pero sí, hay unas cosas que se parecen bastante Pero no está mal porque creo que ustedes mismos los de mi joyo dijeron Que este juego tenía mucha inspiración en Zelda Breath of the Wild, así que no está mal Y bueno, no me están patrocinando pero este es el juego que más tra traeré al canal ahora mismo porque me encanta. Ya va, pero si ya le di a todas las cosas estas, porque no se abre esto. Faltará una. Amber, no hagas así porque me da un spam momental. <risa> ¡Ey! Ahí hay una estrella. Perfecto. Vamos a ver si sí llego. Espero llegar, espero llegar, espero llegar, espero llegar. ¡No llegué! Bueno, pero no sé por qué ese cofre no me dejó agarrarlo No entiendo Ah Ah Había uno aquí <ríe> Está escondido A ver, agarramos Cofre Vamos a llegar a nivel 18, pero En realidad no lo <ríe> que tengo que recuperar las fracturas ¿Fracturas de qué? ¿En dónde está la fractura? ¿Qué es eso de fractura? No entiendo, mi pana ¿De qué me estás hablando? Y me cuesta subir esto A ver A ver ¿Será eso? ¿Eso que está brillando? No, no creo, porque eso es como una piedra de estas de la... De las piedras ¿O sí? Quizás sea eso Mmm... Investigar ¿Es esto? No, no es esto. poder ¿y dónde está esta fractura dichosa? O sea, estoy buscando... Pero no sé qué se refiere con fractura. ¿Dónde? ¡Si hay hay A ver. hay ¡Ah! ¡Ya! Yeah. Sí. Ya lo descubrí Vamos a entrar con la ulti de ella Que prácticamente me los voy a cargar a todos Y va a ser mucho más fácil Mucho más rápido A ver Esa piedra tiene un secreto Esa piedra tiene un secreto Sonó raro A ver este cofre sofisticado Todo nos da experiencia pero recuerden que las misiones secundarias y... ¿Qué más es lo que da experiencia? Eh, ya, ¿cómo rompo esto? Primeramente. Ah, ya, aquí, aquí, aquí. Pero preferiría hacerlo con... ¿Con quién? ¿Cómo se rompe esto? ¿Cómo se rompe esto? Creo que equipándonos a, a la panita... Nuestra pana La Noel, <risa> vamos a ver a quién podemos cambiar. Vamos a cambiarnos a, a Amber. Lo siento, Amber. Por el momento no te necesitamos. damos <risa> a alguien de, que tenga espadota. <risa> a ver, ¿con esto sí? Mm, claro, pues claro. Ya tenemos una. Ya, pero esto no es. Ah, es esto, es esto. Pero igual eso no sirve ¿Para no, para qué? No sé, pero para algo nos debe servir más adelante Y bueno A ver cuántos minutos tenga el play ya llevamos Llevamos 6 minutos, vamos a ver si podemos hacer una segunda Una segunda recuperación de fractura Y Tengo que, que conseguir estrellas para mejorar la estamina Porque de verdad que me gustaría correr todo el rato y aquí hicieron, o sea, lo hicieron bien, mi hoyo. Felicitaciones de que hayan hecho lo de esto así, de la estamina. De que no puedas darle chif, chif, chif, chif, chif, chif. Porque en celda tú le dabas a correr, pero sin dejarlo presionado. Y no se gastaba nunca, pero si sí corrías todo el rato. Entonces, lo hicieron bien, mi hoyo. Mi hoyo, te felicito. Buscaste la manera de que no hiciéramos trampa. A ver. La segunda fractura está aquí donde está la estatua Que eh, vamos a aprovechar a ver si tengo si tengo estrellas para mejorar lo que es la mina Para correr un poquito más De <risa> verdad es una tontería, pero créanme que, que te, ahorri, te ahorra muchísimo tiempo En algunas ocasiones, aquí está la fractura Perfecto. Y vamos a ver si me deja Espero que sí Que me deje hacerlo A ver Estatua de los siete Hacer ofrenda eh, Es nivel 1. Ah, estas... Estas... ¡Ah! Ya entendí. Con esta... Con estas estrellas de fuego, creo... No, no son de fuego. Son de otra cosa. A ver, déjame leerlo. No puedo leerlo Son de otra cosa, pero puedo mejorar estas estatuas de esta parte del mapa. Entonces... Ya nos quedaría una fractura que si lo vamos a hacer... Si llegamos... Parece que no, pero sí, sí podemos. Y de una vez agarramos ese cofre valioso que está ahí, creo que es un cofre valioso. Y aquí haría ya... Subir de nivel en este juego no es tan difícil. Si, si le agarras el ritmo diario, o sea, tienes que ir haciendo las misiones que te da Catering. Ah, nos vemos de nuevo. Este es un boss. Ah, pero está más fuerte que la última vez. Entonces vamos a gastarle cosas. Y sacamos a nuestra querida Bárbara Para que haga la sinergia Perfecto Bárbara, Bárbara Es buenísima, aunque tenga poderes de agua Es buenísima Entonces vamos a sacar fuego aquí Para que la evaporice Vamos, vamos, que sí se puede como que sí se puede? Dios, pero la... Ay, me, me ostina eso bueno, ahora, ahora, ahora sí. Ahora sí no me vas a hacer nada. Ey, wey. ¿Por qué hizo eso? Bueno, vamos a acabar, ahora, vamos a acabar ahora. Vamos a acabar ahora. Ahora no le importa los escudos de, de electricidad. Porque ella es agüita. Y el agua está muy rota. El agua está demasiado rotísima en este juego. Pero rotísima, rotísima, rotísima, rotísima. Entonces.. Ya, ya, ya tenemos este cofre Vamos a terminar lo que es esta misión Y ya creo que quedaría este video Ir de una vez agradeciendo a todas esas personas que están apoyando A ver si me acuerdo Hay ocasiones que se me, se me olvidan los nombres eh, Pero agradecerles a, a Dylan, a Manolo A Hugo, no sé. Todavía su nombre me parece inusual Pero bueno, estas rocas deberíamos romperlas de una vez porque esto es un secreto, 100%. Estas rocas no quedan con las otras rocas que están ahí. ¿Ven? Cuando vean unas rocas así que no, no pegan ni con ni con pega pegachina. Eh, rómpala. <risa> y bueno, eh, seguí agradeciendo a Dulce, a Julie a Y de verdad se me olvidaron las demás personas. Pero gracias, gracias por apoyar. Y eh, también estaré trayendo videos con Morsom. Que... Es, un, es uno de mis mejores amigos Se metió youtuber también Y me parece genial Vamos a recuperar la fractura Que no creo que sea esto Pero esto es comida y esas cosas eh, Vamos a buscar la fractura Para ya terminar el video Ya les voy a estar presentando a Morson estos días Vamos a estar jugando Genshin Impact Los dos Y va a ser genial Aquí utilizamos a Shayin Con su habilidad Con su osito Que quema todo Le agarramos este cofre Aprovechen todo, no digan, oye esto lo puedo dejar para después No, la experiencia en este juego escasea bastante Como le dijo MonsterDroid Y también les, les recomiendo ese canal, MonsterDroid Que ahí fue que, que yo he visto todas las cosas que me corren en el celular Y mucho más, y descubrí eh, el, o sea, las noticias de Genshin Impact más que todo Porque de verdad este juego yo lo venía esperando desde hace cuatro años <ríe> Tenía cuatro años esperando y nunca tuve esperanza de, de, de ni siquiera de jugarlo porque no pensé que para este tiempo iba a tener algún equipo que pudiera correrlo y voy a tratar de sacarle todo el provecho porque este equipo no es mío lo vuelvo a repetir este equipo es de mis jefes del trabajo donde estoy ahora pero no está de más no está de más uh, para, para para hacer mis cosas también porque o sea, trabajo para ellos y uh, el equipo está conmigo. Entonces vamos a ver. No encuentro la fractura, mi gente. ¿Qué pasa? A ver. A ver, a ver. Vamos a utilizar el ojo. El ojo. Que de verdad no veo la fractura. ¿Dónde está la fractura? En la, en la montaña aquí. No creo. Si allí no te canses. A ver. Hmm. Estoy tratando de ver Lo más posible A ver dónde puede estar esa fractura Puede que esté por debajo Hay algo abajo de acá No, no hay nada abajo Es lo que me sorprende sí. Déjame ver cuántos minutos llevamos ya Bueno, espero que les haya gustado el video Dale like, suscríbete y comenta me estoy pasando, Ya son 13 minutos que llevo y bueno, eh, ya saben, ya les di saludos a todos los que me están ayudando De verdad, no estaría de más por si, si llegas y no, no estás suscrito Y me quieres ayudar, suscríbete y dale like, comenta De verdad me ayuda muchísimo solamente eso Pero si te sale el corazón, compártelo con tus amigos Y me ayudaría muchísimo más Nos vemos mañana en un próximo video, chao